Pues bueno, bienvenido a otra clase de PASI. Hoy lo que vamos a aprender va a ser el estudio de una gráfica, o sea, de una función en una variable. En este caso lo que vamos a, a calcular va a ser el dominio, que ya lo he puesto aquí, el recorrido también, ahora lo, ahora lo explico. Vamos a estudiar el signo, el crecimiento, los límites y vamos a hacer el cálculo de los extremos relativos, tanto máximo como mínimo. Y los lo puntos de, de inflexión. Con todo esto procedemos a hacer el de la gráfica. Es eh, un ejercicio muy costoso porque la verdad que emplea mucho tiempo, pero bueno, si seguimos los pasos uno a uno eh, puede ser muy facilito. Pues bueno, empezamos con el dominio. Como sabemos que la función es polinómica, el dominio es R, es decir, X puede tomar cualquier valor en todo el eje. Y el recorrido pues lo mismo, como al ser polinómica, dominio y recorrido, siempre R. En el caso este que no está acotado, porque si está acotado ya habría que analizarlo más detalladamente. Pues bueno, sin más pasamos a los puntos de corte. Pues bien, para los puntos de corte con el eje X sabemos que como se sitúan por aquí, los valores de Y... Siempre va a ser cero, por tanto, y es igual a cero. Y lo que tenemos que hacer ahora, simplemente es poner un cero aquí y resolver la ecuación. Tendríamos x cubo menos 3x más 2 igual a 0. Y esta ecuación lo que nos va a dar es x igual a 1, doble, es decir, que da dos veces el valor 1, y x igual a menos 2. Por los puntos de corte con el eje X van a ser 1, 0 y perdón, menos 2, 0. Pues bueno, ahora calculamos los puntos de corte con el eje Y. De la misma manera sabemos que van a estar. En este eje, por tanto, la x siempre va a valer 0. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir x por 0. Entonces tenemos f de 0 es igual a 0 menos 0 más 2, por tanto, 2. Con esto sacamos que el punto de corte con el eje y va a ser el 0, 2. Bueno, vamos a continuar con el estudio Vamos a calcular ahora el signo de, de la función Eso lo que nos quiere decir es cuando la función va a tener valores positivos Y cuando va a tener valores negativos Por tanto, lo que tenemos que hacer es Coger los puntos de corte con el eje X Lo situamos en una recta Tomamos este como el 0 Cogemos el 1 Y cogemos el menos 2 Los dos puntos de corte Y ahora lo que hacemos es tomar el intervalo Menos infinito hasta menos 2 hacemos ahora es desde menos infinito hasta menos 2 coger un valor cualquiera que esté dentro de este intervalo y sustituirlo aquí con esto lo que hacemos es saber qué valor va a tomar en este intervalo por tanto vamos a coger f de menos 3 y eso nos va a dar menos 3 al cubo menos 3 por menos 3 más 2 esto nos va a dar menos 27 más 9 menos 18 más 2, menos 16. Por tanto, como nos ha dado negativo, en este intervalo la función va a ser negativa. Menos 2, 1, cogemos el f de 0, 2. Y como nos da positivo, pues en este intervalo positivo. Y lo mismo, hacia 1 más infinito, cogemos el 2. Y el f de 2 va a ser 8. Menos 6 más 2, 8 más 2, 10, menos 6, 4. Que nos va a poner positivo, entonces en este intervalo también va a ser positivo. Pues bueno, este es el signo. Ahora vamos a proceder con la primera derivada, la segunda derivada, para calcular lo, el intervalo de crecimiento y después lo máximo y, y los mínimos relativos. Pues bueno, cogemos el siguiente intervalo: menos 2, menos 1. Y cogemos f', uno que sea en este intervalo, menos 3 medios, y sustituimos 3 por menos 3 medios al cuadrado menos 3, nos da 3 por 9 cuartos menos 3. Entonces sale 27 cuartos menos 3, y esto da 27 menos 12 partido 4. 27 menos 12 va a ser 15 partido 4. Esto es positivo, ¿no? entonces f también es positiva, o sea, f es creciente. Y vamos a proceder de la misma manera con el siguiente intervalo que va a ser menos 1, 1. Ponemos menos 1, 1 y tomamos f' de 0. 0 da menos 3. Quiere decir que en este intervalo la función es decreciente. Vamos con el último intervalo, uno más infinito. Cogemos f' de 2, por ejemplo, y sustituimos 3 por 2 al cuadrado menos 3. Nos queda 4 por 3, 12, menos 3, 9. Que también nos sale positivo. Quiere decir que este intervalo es creciente. Es importante no confundir. Que se sustituye en F' pero lo que es creciente es F porque si sustituimos aquí nos puede dar cualquier otra cosa pues bueno eh, recordad que tenemos estos dos valores de cuando F' es igual a cero pues los vamos a utilizar ahora ¿Por qué? Porque ahora esos valores los vamos a sustituir en la segunda derivada y según los valores que nos dé. Vamos a ver si es un máximo o si es un mínimo. Por tanto, lo que vamos a hacer es calcular la segunda derivada, por tanto 6x, y ahora hacemos segunda derivada de 1 es igual a 6, es un número positivo, por tanto es mayor que 0, y como es mayor que 0 sabemos que es un mínimo. ¿Dónde estará el mínimo? Pues simplemente hay que sustituir el 1 aquí. Tenemos que el mínimo está en 1. Y le hacemos 1 menos 3 menos 2, más 2, 0. Ahí tenemos el mínimo. Y ahora hacemos f segundo de menos 1. Y nos da menos 6. Esto es menor que 0. Y entonces esto es un máximo. ¿Dónde está? Pues lo que tenemos que hacer es sustituir menos 1 aquí. Menos 1 más 3, 2 más 2, 4. Por tanto, sabemos que tenemos un mínimo siempre negativo y máximo relativo en menos 1, 4. Pues bueno, eh, como hemos calculado antes, tenemos que la segunda derivada, perdón, x, era igual a 6x. Pues bien, ya habíamos calculado los máximos y los mínimos relativos, pero ahora nos quedaría calcular si existe algún punto de intersección. Eso quiere decir que va subiendo, baja y vuelve a subir. Un punto que, situado por aquí, sería un punto de inflexión, porque quiere decir que va subiendo, o sea, es creciente, vuelve a decrecer y en este sufre un cambio. Eso es lo que es un punto de inflexión, que hace un cambio otra vez y vuelve a crecer hacia arriba. Pues ese es el punto que vamos a calcular nosotros. ¿Cómo? Pues tenemos la segunda derivada, hacemos la segunda derivada igual a cero, por tanto, 6x tiene que ser igual a 0, y el único punto que existe con 6x igual a 0 es que x sea 0. Por tanto, cogemos x igual a 0 y hacemos la tercera derivada. Tercera derivada, si tenemos 6x, por la derivada es de 6. Y sustituimos. Tercera derivada en 0 va a ser igual a 6. Y esto, como se ve, es distinto de 0. Pues por ser distinto de 0, quiere decir que en x igual a 0 hay un punto de inflexión. ¿Qué valor toma? Pues hacemos f de 0 y sustituimos 0 menos 0 más 2. Por tanto, tenemos un punto de inflexión en 0,2. Para terminar, para terminar, podremos calcular, eh, o sea, esbozar la gráfica eh, fácil. Simplemente hacemos los ejes cartesianos, tenemos que coger el 0,2, Tenemos que escoger el menos 1, 4 y el 1, 0. Entonces, uh, eh, aquí también nos falta el menos 2, 0. Eh, aquí tenemos que de menos 2 hasta menos 1 es creciente. Por tanto, crece. Tenemos que de menos 1 a 1 va decreciendo, decrece y siempre pasa por el punto de por el punto de corte con ¿vale? y claro, nosotros decimos, bueno, ¿qué hace aquí? Porque si es un mínimo, bueno, aquí nos dice que tiene que crecer y aquí también, pues hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos 3x más 2. Sustituimos aquí, y tenemos que es menos infinito, por tanto, es hacia abajo, y el límite cuando x tiende a más infinito de x cubo menos x más 2 es igual a más infinito. Por tanto, esta es la representación, aunque no muy bien dibujada. Pero tenemos un esbozo de la función x cubo menos 3x más pues 2. muchas gracias por venir a clase. Si tienes alguna pregunta, consulta en el foro o contacta con nosotros de las varias formas que hay. Tanto YouTube, como Twitter, como Facebook. Muchas gracias.